Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y te voy a hacer una nueva video reacción a un canal animado que me compré de Dragon Ball Dicast D -Cast TV. de que bueno, el usuario se llama de D, -Cast TV, no, ya que ya de cualquier serie de animación, bueno, más de Dragon Ball y bueno, quiero eh, reaccionar a este que me llamó bastante la atención no sé tengo ...que me podrían demonetizar, pero... bueno, así que mejor ya dentro de una y vamos a reaccionar a este... ...una batalla de Kefla versus eh, Merlin, no sé quién es, es ¿el mago Merlin o, o es otro personaje? ...no, no entiendo, y así que bueno, vamos a reaccionar a este y... Yo soy bienvenidos a mi canal... Antes de empezar con la animación, si quieres ganarte un PlayStation 4, visita estos canales que dejaré en la descripción para que entres al sorteo del PlayStation 4. Ahora continuamos con el video. Ok. Ahí empieza. Ok. En español es it. The... Ok. Que joder, ya Muy querido. Panzervi <risa> solamente tendrá esto, eh. <risa> ah, A esa es nervia. <risa> Aunque <risa> oh, el anime, es creo, creo que está dibujado exagerado, eh. <risa> Okay. Okay. okay. Ahí va. <ríe> Como lo puede Qué fuerza. Porque tiene el gusto así la. No Exagerado. Nah, okay. No, en No, no, no. <laughs> no no no no Eso no no es de bobeta, esa situación. Vaya, está medio decente la animación. Y esta es una parte deshaciada, deshaciada. Mmm, Doc la 4 Estamos <¿Cuatro? risas> en los poderos del universo de esto ya es demasiado No Demasiado fan serio esto eh Pff, demasiado ¿ve? Ah, okay. La pierna es demasiado ancha. Opa, eso como una guacha muerta. Ok, ¿eh? <risa> está como que se pasa ahí. Yo siento con él. Eh? Vamos. Ah, no. Okay, <risa> ¿Qué es eso? ¿Tiene una juego? <risa> rayo láser. Voló un auto con su rayo láser. Okay, las dos. <risa> ah. La explosión. Yeah, man. <laughs> okay. Qué. pasa? ¿De todos los ataques? ¿Dónde? Está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? Oh, ese es eso? De bigote, ¿quién es? <ríe> Qué mal, ¿eh? Porre, es contra él. La niña es hermosa, no debían pedirle a ellas. No hay tocarme al lí. Tampoco toque a lí. Ok, coco. va a con el gigante, ¿eh? Hasta acá el video de Merlin vs Kefla no se olviden por favor de visitar a más de mis amigos para participar en el sorteo del Playstation 4 os mando un fuerte abrazo a todos y casi hasta el día lunes ¡Está muy bueno! canal, casi mando abrazo y Kefla y también si quieren la segunda parte, dejen en comentarios. Saludos. Y saludos a los Hyder también, que no saben dibujar ni una línea, pero siempre critican. Un buen abrazo para sus orquídeos también. Okay, No. 6 minutos y 10. Ok. Bueno, <ríe> no me importa. Ahí poner poner anuncios, ¿no? A los 10 minutos. Bueno, yo no creo que llegue. O ¿eh? quizás sí. No sé y bueno gente esto ha sido eh, la verdad muy extraño extraño pero bueno a ver el like acá y ok gente esto ha sido la reacción espero que te entretuvo un poco esto eh, la hora fue bastante distinto quizás monetizado lo que pasa aquí y ok y y nada más que decir, la verdad es bastante eh, bien a oh, un tosco movimiento pero bueno la verdad ha sí, sido bastante bueno y ok gente y bueno el fan server bueno por otro lado más si algo tiene que ok, okay, okay. si sí, nada más que comentar bueno eso ha sido todo espero que por lo menos te entretuvo esta reacción dale like me gusta para más reacciones como esto, youtube hispano o otras parodias extrañas ¿no? y bueno si sí, más que si sí, bueno eh, la no he convertido suscribirte dejar el vídeo original abajo en la descripción para que vean por su propia cuenta y, y bueno eso es, <risa> y bueno eso es todo yo soy yo soy ultimate y bueno nos vemos en el próximo vídeo ay que uh, ruido no se si quiere y ok gente eso es todo soy yo soy ultimate adiós bye